Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número cero. Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número nueve. Vamos por la tercera balota, es la número 8. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 0. 0980 es el Chontico Millonario para hoy, viernes 12 de mayo de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.